Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy les traigo un tutorial de cómo cobrar su dinero de la aplicación Honey Gain. ¿sí? Esta aplicación trabaja en segundo plano. este Esta aplicación, el mínimo para poder cobrar su dinero son 20 dólares. Yo ya los cobré, son verídicos. ¿sí? Yo cobré un aproximado de 400 y tantos pesos. ¿sí? Cuando el dólar estaba pues arriba de 20 pesos. Pero pues sí, sí, sí pagan, sí es verídico. Entonces vamos a hacer un tutorial de cómo hacer eh, paso por paso el cobro de, de su dinero, de esta aplicación. Esta aplicación trabaja en segundo plano. Ustedes no tienen nada que hacer, no tienen que ver videos, no tienen que escribir, no tienen que traducir. No como otras aplicaciones, pues está únicamente mientras la tengan en su, en su celular o en una computadora ustedes pueden estar generando dinero después les voy a hacer otra, otro tutorial de, de otra aplicación de también es es muy similar pero pues sin las abejitas ahí moviéndose co colectando recolectando miel ¿sí? para que ustedes es un es un eh, pues gráfico nada más pero como estas aplicaciones eh, perdón trabajan este pues con los datos, con la Wi-Fi, con las redes. Es datos que ustedes, no sé, a veces no se acaban, los que tienen este, contratos mensuales de cualquier compañía de celular. Pues ahí se va. Es pues una remuneración, ¿verdad? ¿eh? Bien, pues vamos a empezar con el tutorial de cómo cobrar su dinero de esta aplicación. Comenzamos. bien bien bien bien vamos a empezar entonces aquí nos vamos a primero a traducirlo porque pues muchos no sabemos en inglés ¿verdad? vamos a darle clic derecho a nuestro ratón y vamos a darle traducir al español y ¿Sí? aquí no solito dice solicitar pago ahora cómo quieres para hacer tu pago o tu cobro más bien yo lo voy a hacer por paypal selecciono y le doy continuar Dice, está listo para cobrar tus ganancias son 20 dólares con 3.03 centavos Por lo general el, procesa el procesamiento de solicitud, el pago demora hasta 48 horas verificaciones de seguridad antes de continuar Dice, hemos enviado un código de verificación a su bandeja de entrada de correo electrónico Por favor introduzca el código de abajo Bien, entonces esperamos a que llegue a nuestro correo Donde nos dimos de alta en esta aplicación y una vez que tengamos el código lo vamos a ingresar en esta parte ¿Sí? eh, Como les comentaba esto es verídico si sí, sí pagan Entonces vamos a ingresar nuestro código Es un código único, ¿eh? o sea, esto no lo pueden reusar otra vez O sea, Este es un pago único ya, y, y yo ya lo cobré entonces no les va a servir de nada Bien, dice... Tus 20 dólares están en camino, nuestros usos de pago Tipali ahora están manejando su dulce dinero. En 48 a hecho, recibirá más instrucciones. Y si se fijan, pues mi saldo ya está en cero, ¿sí? Entonces esperamos de 48 horas eh, o antes, a mí me llegó como en un día, un día antes, ¿sí? Entonces, pues ya podemos seguir los demás pasos, que en un momento se los voy a dar. Bien, entonces continuemos con el segundo paso, es ya esperar 48 horas mínimo, ¿sí? para validar nuestro correo electrónico y seguir los pasos que siguen. Bien, una vez que ya esperan cierto tiempo, 48 horas o menos, a mí llegó mucho antes, les va a llegar un correo, que es este, invitación al portal de pagos de Honeygain, lo abren, Sí, Y les va a proporcionar un link. Dice, felicitaciones por alcanzar su límite de pago con Honey Game. Para completar el pago se le pedirá que siga estos sencillos pasos. Obviamente esto les va a llegar en inglés, pero ustedes pueden traducir. Le dan clic derecho a su mouse y pues le dicen traducir al español, ¿verdad? Y pues una vez le dan link, eh, clic aquí a este link y pues le va a abrir la plataforma de Tipat. Palti, perdón, <ríe> es mi pronunciación, y pues ahí ustedes van a registrarse, ¿verdad? Les va a pedir número telefónico, si no mal recuerdo, correo y todos esos datos que todas las plataformas piden. ¿Sí? Y posteriormente creo que, no es que no recuerdo muy bien, hace tiempo que lo cobré y apenas estoy haciendo este tutorial. Creo que también les piden su cuenta de Paypal donde van a depositar el dinero que ustedes ya son propietarios, ¿verdad? Bien, y después de eso, les va a llegar otro correo más. Que va a ser este. Ah, permítanme, déjenme ponerle aquí, como no he leído. Eh, después les va a llegar otro correo después. Este me llegó el de confirmación para registrar. Me llegó el 31 de marzo. Y si se fijan, pues aquí me duró un día más. Y me llegó el segundo correo. Sí, entonces vamos a abrir este. Ahora dice. Bienvenido al portal de pago una vez que ustedes se registraron. Dice, querido HoneyGainer. Bienvenido al portal de pagos de Honey Gain. Al usar este portal podrá realizar los, segu los seguimientos de los pagos de Honey Gain. Que se le envíen y modificar sus datos de pago fácilmente. Para ingresar al portal proveedores, hagan clic en el botón de abajo. Una vez ustedes hagan clic en este botón, les va a abrir. Esta pestaña donde ustedes con su este la información. Como, como, se registro, como se registraron en Tipalti. Pues ya les, se van a poder meter a, a esta plataforma. ¿sí? Y si, si ustedes se fijan aquí. Pues yo estos 20 dólares los cobré el, 20, el 2 de abril de este mismo año 2021. ¿sí? Y obviamente aquí pues ya ustedes van a ir. A su cuenta de Paypal Y en un lapso de Un día más Ya van a ver reflejados sus ingresos En su cuenta de Paypal Y posteriormente por retirar Ya sea pues, Como ustedes usen su, su cuenta de Paypal ¿verdad? Ya haciendo compras O transfiriéndosela a su cuenta bancaria Bien Ahora vamos a pasar A mi cuenta de Paypal Para que vean que si sí me depositaron Y posteriormente este, pues me, me hicieron la transferencia a mi cuenta bancaria Vamos a ver eso Bien, después de dos días, entonces nos va a llegar otro correo más Pero ya de nuestra cuenta personal de Paypal Si, ¿Sí? vamos a abrir el correo que nos que nos llegó Aquí dice que es del servicio de Paypal Si, ¿Sí? dice, le haya enviado un pago Ox Oxmac Sí, la cantidad de 366.13 centavos de pesos mexicanos. Sí, yo había dicho anteriormente que eran 400 pesos, pero pues no. Este tutorial yo lo había hecho yo... Apenas estoy haciendo el tutorial y este pago lo recibí el 3 de abril. Y ahorita estamos a, 5 de, a 11 de mayo, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, es verídico. Esto sí, sí paga Honey Honeygain. Sí, entonces después les va a llegar otro mensaje más si ustedes desean hacer, bueno, como ustedes tengan configurada su cuenta de PayPal, ¿verdad? Si lo usan en su cuenta de PayPal para comprar o, o, o mediante transferencia bancaria, yo lo hice por transferencia bancaria, entonces me llegó después el, el mismo día, eso ya PayPal es más rápido, y si aquí estamos transfiriendo fondos a PayPal a su cuenta bancaria. Y debajo de abajo despacito porque no quiero que salga un dato. Ahí está. ¿Sí? Aquí dice, estamos transfiriendo fondos de la Paypal a su cuenta bancaria. Usted nos pidió que transfiramos 366 pesos mexicanos de Paypal a su cuenta bancaria. Y le estamos procesando ahora. Por lo general se requieren cuatro a seis días hábiles para que la transferencia como esta se hagan. Por lo que debería haber los fondos en su cuenta bancaria antes del 12 de abril. ¿Sí? Y pues a mí no, a mí me, el mismo día me, me llegó a mi cuenta bancaria el depósito Aquí dice $366 pesos a mi cuenta bancaria personal Bien amigos, eh, si les gustó este tutorial les dejo aquí abajo en la descripción del video O donde salga, ahí donde salga eh, El link donde ustedes van a poder descargar esta aplicación Y ¿Sí? posteriormente les voy a subir otro video de otra aplicación que es similar a esta ¿sí? esta aplicación ustedes, la de Honeygain únicamente pueden usarla en tres dispositivos ya sea celulares o computadoras ¿sí? ya más de, de tres, pues les dice que su el servidor está saturado ¿sí? pero mientras ustedes eh, tengan tres eh, dispositivos con esa aplicación abierta, perdón Ustedes van a estar generando dinero. Obviamente con mi con el código que ustedes van a ver aquí abajo en la descripción, ustedes pueden instalar su su aplicación en sus dispositivos y a mí me van a beneficiar. Posteriormente ustedes una vez que ustedes se registren, a ustedes también les van a dar su propio su propio código para que ustedes hagan su invitación. Entre más personas se inviten, pues ustedes van a tener más más ingresos. Yo apenas tengo cuatro personas registradas con mi código. Y pues esas personas me están ayudando ahorita a, a ganar un poquito más. Les voy a mostrar este. Sí, yo ya había cobrado mis 20 dólares. Ahorita ya voy por 5 dólares y medio, más o menos. Sí, de mayo, creo que fue en marzo cuando lo cobré, si no mal recuerdo. Ya estamos en mayo y ya llevo otros 5 dólares más. Voy a esperar otros 20 dólares para poderlos cobrar de la misma manera. Bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Los espero ver próximamente. Inviten a más personas para que conozcan este tipo de aplicaciones que a nadie, a nadie le, le cuesta compartirlo para que más personas igualmente como nosotros vamos a ganar dinero fácilmente. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye.